Me tiene entre medio de los cables, no. Me acabo de encontrar la llave de un auto camino para acá arriba. Oh, no me cuesta antiparra. Aquí tengo que seguir derecho. Y para seguir derecho esta es la mejor línea. Más abajo. Ya he botar en el camino. Sí la como oh, vale. estamos cabrón le molesta si ¿Sí me cuelgo no problema bacán esos niños no se hace es muy peligroso Palada para para acá acá para acá oh, me línea acá está horrible me como todas las rocas. <risas> Fondo, fondo! Voy, voy, voy. Oh, buena doble, weón. Buena doble, ¿verdad? 20, 20 segundos. 20 segundos sí, siempre corro, güey. Sí. 10, Mierda. 9, 8, 7, 6, Me cambió. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Oh. la línea ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! roca ¡Ja! ¡Ja! está muy corto, ¡woo! ¡woo! ¡nerves para acá! ¡woo! Bueno, no me caí, bueno Calma. cambio de lugar el gimnasio le hizo una chula a la bici y le puso estos plásticos para que se vea más bacán y yo le contaba que igual está agregando un poco de peso en, en las ruedas que no es bueno porque es masa rotacional y aparte el viento te agarra un poco más pero se ve bacán man. No, no sabía ese dato, gracias. Son dos tips que, si estáis dispuestos a bancarte esas dos cosas, funciona. Joaquín, ¿cómo conseguiste las lucas para comprar esa bicicleta? Para conseguir las lucas para comprar esta bicicleta estuve como un año entero trabajando en YUMO con esa visión de que todo vale la pena, como a puro esfuerzo. A to todo el esfuerzo será recompensado. Claro, al final siempre vale la pena y sí que valió. Esa es la actitud, la FUS. ¿Y con transmisión de enduro? Transmisión TXPR. <risa> Pata XTR con un piñón 11.46 parece Claro Ahí le ponía un 32 y se te va a hacer harto más ligar Pero vaya sí. a perder velocidad final Antes de la tormenta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, dale. Vamos, vamos. Esta cuerpa cómo se tomaba. Uh, eso fue mejor. <risas> Andrés, déjame tocarte. Rock and Park. Bueno. ¿Cómo se llama la serie que están haciendo? Derecho y se descuelga, tres, dos, uno. Dale. ¡Oh! Good Sí, tranqui. El enfoque de esta cámara ya no funciona. ¿no? No enfoque de mí Ay, bueno. ¿Este es Gerard? sí este es Carlito ¡Dale Carlito! Este es el Ale Dale, dale, huevo no eh, Están bajando los que, los que vieron el Red Bull Rampage O oh, blancos me mataría ese es mi si hermano supiera que lo estoy grabando tu hermano sí. Luis saluda por, no. no. por no. para el billete woo voy a sentirlo un poquito Ah, <risa> oh, ya. ¿Suficiente para mí? Ah, oh, esta es una weá que quiero hacer hace mucho rato, weón. Bueno. Cabeza para atrás nomás. Flip <risa> it. <risa> <risa> no entendí ni una weá. Están Buena, Cachete, estoy girando una de descenso. ¡Pum! Hermoso. ¡Wow! No. Esas banderas no me gustan. <risa> Cachete. Yeah, Dale, palito. ¡GO! Bueno ¿Qué voy a hacer? Backflip. Back Back Te va a salir bacán, yo creo. Bien Está bien. bueno el salto de no perro. Caí, weón, bueno, como saco el papá, loco. <risas> uh, bueno. Raja, oh, que oh, iba fuerte, weón. De las motos para abajo, esa quiero. ¿Cuál? El del cortado allá. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien. Ahora pensaba hacer este, weón. Aquí a la izquierda. vaca bueno. buena buena que ya se viene el dirt ya! oh gigante Two, three, oh, that's a that shit. Oh. <laughs> ¡Anda lindo! este ¡La Dirigiéndose hacia la tarima. buscando aire! dale Dale, y Casi, casi, casi! Oh, ay, viene viajando también aquí! hombre! A... ¡Oh, caro que no quemo. ¡Oh, ahora ¡Oh! el aire, like just ¡Hijo! Oh, ¡En la tarima! <tose> ¡Oh! De ¿De en el segundo! ¡En ¡En el segundo! Doble el segundo! ¡En This is it in the second. Let's go. go. Look your get some ambition one time never wait on, never hold your hand, niggas, I can't fuck with y'all, this shit? Jow. Jow. It's sad I had to end this way. Are <laughs> <laughs> you ready to do this, son? The motor is clean, Nick, you ready to go to I'm ready, I'm ready. Let me go. Dale, dale. It wouldn't be special if we were to ¡Eso es lo que amigo! ¡Eso es que ¡No! ¡No! Uy. ¡No! ¡No! ¡Excelente extensión! ¡Excelente extensión! I'll <laughs> be